En el uso de residuos hortícolas eh, como enmienda o como fumigatoria. Eh, eh, sí, eh, la incorporación como los Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, nos centramos mucho en lo que son los restos de cultivo hortícola, no en la práctica en general. Por eso van a ver que digamos, pusimos muy pocas cosas, porque no queríamos hablar de todas las prácticas sino solamente de los residuos de eh, cosecha entonces, bueno, yo voy empezando y después entre todos vamos a ir contando porque salieron charlas muy lindas, muy interesantes primero pensamos que una gran ventaja, que podríamos decir la más importante es el tema de que eh, al aprovechar los residuos nosotros eh, colaboramos en lo que es la economía circular porque eso, ese material vegetal que utilizó eh, digamos, parte de la fertilidad del suelo, el agua y la energía que le aportamos no lo terminamos tirando en una pila y no da, abandonándolo y no dándole uso sino que al contrario lo incluimos en el sistema y aportamos a través de él es eso eh, esa fertilidad y esos insumos que de otra forma lo hubiéramos perdido ¿Sí? eso nos da beneficios tanto económicos como ambientales ¿eh? en esa economía circular este aprovechamiento de, de los residuos que se generan que continuamente se generan los residuos pero bueno vamos a no sé si alguien quiere la pasada más con respecto a esto entonces bueno eso en cuanto a la economía circular. Y después pensamos que existe eh, una mejora de las propiedades del suelo. Eh, pensamos que, eh, además de la incorporación del residuo, también lo que al tener una planta eh, en el sitio, si nosotros dejamos las raíces, que de otra manera es difícil incorporar, no incorporamos raíces cuando usamos otros materiales que traemos digamos, del exterior o que ponemos este, desde afuera. Eh, al utilizar la planta que está con su creíces aprovechamos toda la situación que se generó durante el cultivo, en la bisófera ¿no? eh, los microorganismos las distintas cuestiones que se estuvieron hablando durante eh, la jornada pasada y eh, tenemos gran probabilidad de que eh, de a poco se mejoren las propiedades físicas este, químicas y biológicas del suelo ¿sí? Entonces, de ahí ya decíamos, bueno... Eh, todo ese material, queda un poco más aireado, más esponjoso, digamos, en eso desde el punto de vista de las propiedades físicas, eh, bueno, vos eh, bueno. Y otra de las cosas que, que proponíamos, ¿no?, de, de hay que medir más, ¿no?, en lo que son los suelos bajo cobertura, en esta situación particular, hay que medir más los parámetros físicos, químicos y biológicos, y, y ver cuál es la mejor forma para nuestro sistema, para nuestra calidad de agua, o sea, hablamos muy poco del agua... Eh, acá hay gente de todo el país Tiene diferentes aptitudes del agua Siempre hablamos de la calidad Pero en realidad tenemos que hablar de la aptitud Si el agua es apta para regar tal o cual cultivo O tal o cual sistema Entonces eh, son cosas que hay que seguir viendo Con respecto a mejorar eh, las propiedades Todas las propiedades del suelo. Bueno, y después pasamos a las defensas en eh, cuanto las desventajas, pensamos, eh, acá no resumimos el uso de residuos como plagas, enfermedades y agroquímicos, pero lo, eh, lo que pensamos es que eh, cuando incorporamos un material vegetal que estuvo, digamos, este, en producción y donde tal vez utilizamos algunos fitosanitarios o distintas cuestiones, eh, debemos conocer muy bien cómo está ese material, qué sanidad tiene, si presenta plagas, si presenta enfermedades si utilizamos algún fitosanitario que tiene una gran residualidad, porque todo eso luego lo vamos a incorporar al suelo ¿no? entonces bueno, también se habló ayer esto de que a mí me hizo la cabeza ¿me? <risa> eh, esto de incorporar este, por ahí insecticidas o productos en el suelo que naturalmente no están, porque están nosotros los aplicamos a la parte aérea y golpe cuando incorporamos toda la planta los metemos al suelo entonces, sí. sí. bueno, ahí hablábamos, por ejemplo, dentro de los agroquímicos hay algunos fungicidas que tienen efecto eh, contra las lombrices, que dicen que son lombricidas. Sí. Entonces, bueno, si no sabemos bien qué agroquímico tiene ese cultivo, lo vamos a estar incorporando. Bueno, con respecto a plagas y enfermedades, hay algunas enfermedades que son bastante más difíciles de control. Entonces, bueno, tenemos que estar seguros con el proceso, digamos, de poder eliminarlas y, ante lado es preferible, digamos, no utilizar. En aquello que no, no estamos seguros si va a, ser, va a poder eliminarlo. Sí. Otra cosa que hablábamos era: bueno, en el tamaño de, de ese residuo, por ejemplo, Néstor contó que en el tema del tomate dentro de la caña podían quedar algún material eh, de hongos y que después en. Eh, dentro del suelo puede hacer un estrago. Entonces, no es lo mismo triturarlo que ponerlo eh, ya con los troquitos. Bueno, cómo preparar ese material también puede influir en, en, en tener algo oculto que no vimos que podía tener El problema sanitario. ¿no? Eso es crucial. No saber el origen y la sanidad de ese material antes de incorporarlo. Y ni hablar que ese material que está enfermo hay que compostarlo, hay que tratarlo no hay que dejarlo en la quinta tirado la bueno otra desventaja de eh, es que esta práctica eh, también bueno eso se mencionó en otro grupo de los eh, tal para esta práctica tal vez tengamos que destinar recursos económicos, tiempo mano de obra, espacio para condicionarla ¿no? y para volver a incorporarla al sitio y los restos, por ejemplo, de un cultivo como un tomate, un pimiento, no podemos incorporarlos inmediatamente, debemos sacarlos. Eh, bueno, esto, ¿no? De ver si, si tienen plagas o enfermedades, acondicionarlos, eh, luego triturarlos. Bueno, todo eso, tal vez al productor le suma un tiempo, eh, de mano de obra, de, de un montón de costos que no tenía por Entonces, bueno, eso podría resultar una desventaja. personalización porque bueno, estábamos hablando hoy de cantidades de 4 a 10 kilos. Eh, bueno, y bueno, Inés había comentado que con el tomate 800 gramos había incorporado por metro cuadrado. Entonces, claramente tenemos que complementar eso. Y entonces, tenemos que también tener la logística de mezclar los materiales, pensar otros materiales para mezclar con nuestro residuo. Y tal vez es más fácil buscar directamente otro material para incorporar, ¿no? Eh, y, o generarlo in situ, pero eh, no usar, por ejemplo, residuos de tomate. Que hay que acondicionarlo especialmente para eso. Eh... Otra de las cosas que, quizás que, que, que quedó de toda la jornada, ¿no? que eh, al, al incorporar residuos excesivos de cosecha, siempre lo que se decía era que se producía un vacío biológico. Yo creo que después de estos dos días de jornada queda claro haciendo un buen seguimiento de la fertilidad es posible incorporar una gran cantidad de residuos y sabiendo que no va a haber, lo que contaba Cristian ayer ¿no? no va a haber un vacío biológico de nitrógeno y lo podemos medir hoy podemos medir todo el tiempo eso entonces eso puede llegar a ser una, una, una gran ventaja dentro de esa desventaja que se decía ¿no? de, de los volúmenes a incorporar de residuos Sí, ahí en por ejemplo, en la, en la finca también tenemos la costumbre de reutilizar los ofrecido con un productor y tienen mucho descarte de, de pimiento. Hicimos un pompo en el mismo borde donde se iba a plantar con el descarte del, del pimiento. ¿De la fruta? De la fruta. Y obviamente que la planta, la hoja, se deja todo lo, lo, lo que se pueda. Por ahí está muy implantado el, el concepto que no está errado, de que los, los patógenos se multiplican ahí. Cuando uno le agrega un poco de guano otros microorganismos, los patógenos se combaten con microorganismos buenos. Entonces, pues cuando uno genera mucha vida, ese productor no tuvo problemas con, con patógenos por hacer un compost sobre el mismo gordo con el mismo descarte. Y también lo que hacemos son fermentos. El descarte lo fermentamos, hay que ponerlo en agua con un poquito de tierra de monte y, y jugo de caña de azúcar y se manda por goteo otra vez al suelo. Por ejemplo, la berenjena tiene nutrientes en teoría que la planta de berenjena necesita para producir berenjena justo en esa etapa, entonces si la mandamos otra vez y para que no haya una acumulación masiva de patógeno se le, pone, se le enriquece con tierra de monte, un poquitito o sea, eh, por ahí nos alejamos a la idea de que patógeno acumulación o sea, la asepsia en la agricultura no existe, digamos ni siquiera en un laboratorio podemos tener esterilidad total o Entonces sea, hay que jugar con la diversidad del microorganismo, con la vida y por ahí le perdemos un poco el miedo a, a no, si les mandan los microorganismos de la berenjena a la berenjena ahora si no, rotar el cultivo y ahí sí hay muchos problemas ¿no? eso, eso es lo que vamos trabajando en estos este últimos años Eso se gana con la experiencia, con la mezclar, digamos el, el, el, digamos, el martillo de monte con el, el residuo de la berenjena en realidad no sabemos qué combo de, de microorganismos tenemos sí, indudablemente uno busca que haya más tricoderma en el suelo y que pum para arriba y haya micorrisas eh, posiblemente en ese mantillo vengan micorrisas y algo de tricoderma sí, bueno, ¿Y, bueno. y ahí es lo que necesita ayuda claro. hay que medir y, <risa> para, para, que, para que midamos y lo probamos de si sí. pero lo que <risa> indudablemente sí, lo que, que tenemos. Leonardo hay que medir claro, pues Mira, o sea, mí, su lógica es como es luz a lo que hacemos a veces sí, sí. Eh, nos va muy bien, pero un año puede irnos muy mal. ¿verdad? Sí, sí. ¿No? sí es lógica como es, Lo hacemos, lo probamos y en el tiempo no va mal porque va, va bien. Pero no, no, no medimos. Claro. Entonces, hay que pues, hay Tenemos tecnología. que generar instrumentos sí, para medir. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? ¿Se mira para que eso sirva para presentarlo acá. Para no, y genere más conocimiento. Porque <risa> <el> por <risa> De, no sé, con no hacemos apreciación. Esos son conocimientos viejos, viejos ¿no La, la agricultura Fuertes, acadán, coreana. etc. Si me parece bien, se me...